Claro, Exacto. Eh, a propósito, ya en, en, en nuestro comentario, a propósito del tema que tenemos en el debate. Yo no... No, y yo estoy claro, disfrutando. No pues, se calla. No, yo, yo estoy que, disfrutando, si, lo si, es, es pidiendo, pero déjenme sí. hablar. Mire, déjenme decir... Con pero con relación a eso, de lo que, mi planteamiento Ay, sí. es que el trabajo social sí influye. Obviamente. El trabajo social sí influye. Por ejemplo, cuando una gente... Vive trabajando en las comunidades de manera directa, en los barrios, eh, gestionando ayuda, gestionando solución a los problemas. Eso tiene una influencia. Y por eso yo decía que el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, hoy es alcalde precisamente por ese trabajo social que hizo a través de su programa. Si no, no lo fuera. La gente vio en Alex esa oportunidad, porque veía en Alex... Eh, eh, ese canal de solución de problemas. Pero no fue determinante. O sea, eh, no, Quizás eh. quizá no fue determinante, no, no porque ahí es. también hubo sabes, un, un, el factor de. Ne, de, de necesitaba de, un partido para que lo postulara y también una inversión importante. Porque fíjate si hay realidad en que nosotros, la política nos va mordeando la, la realidad. Es que el que tiene los cuartos. Mira aquí. Pero, hay pero, que son Juan José. Y, lo que o sea, es, y, y vienen del sector narcotráfico. el Estado. ¿Eh? Alex se enfrentó al Estado. Y ganó. No, el PRL. O sea, ¿Tú sabes lo que pasó en las elecciones del PLD? Una pregunta, Fulvio. Está bien, pero... Estaba por encima del partido. Pero la pregunta es, ¿por qué ganó Alex en San Francisco? ¿Y por qué ganó la ambulancia negra Martín de la Rosa en Pimentel? ¿Y qué pasó con Juan José y en las elecciones? Hubo un conflicto. Ah, ¿se dividieron? Pero no podemos vincular eso. No, no, es que está haciendo una relación de la pregunta. Yo quiero hacer la pregunta. Usted le ha hecho trabajo social. Usted ha estado se cerca con la comunidad. No me habla a mí de trabajo social. Yerian, tú me yo estás yo hablando a mí de trabajo social. Yo, yo he trabajar, pasado la social. vida entera haciendo trabajo no, social. No, no lo has sabido capitalizar. Ah. ah, entonces no lo has sabido capitalizar. Influye, entonces, pero es no es determinante. Ah, no ah, es un trabajo Yo estoy diciendo, para que me entiendan, que influye, aunque no sea determinante, pero influye. No Por es eso yo te decía que cuando tú mides al chino... De, de Alianza País a, a, esa, y Mides cifra, a Miledis Núñez se lo va no a llevar donde en cualquier terreno. Ah, ¿Tú si sabes tú por qué? No. Pero espérate que, que ah, sacamos no. nosotros, la fuerza del pueblo. Pero independientemente, porque ella ha hecho un trabajo social. ¿El Chino no ha hecho un, un trabajo mur. social? Pues, ¿Cuál? No, pero yo te pregunto. Pero, pero dímelo tú, por ejemplo. El Chino, Chino tiene toda claro la vida tú? trabajando en las comunidades, Yerjan. En todas las comunidades, en los barrios. Claro que sí. No ha sabido No ha sido diputado, no ha sido gobernadora, no ha trabajado en el Estado, ya en el caso de Milady tiene una legión de mujeres ahí ¿No lo no lo no lo voy a, a, a, a través de un UNEMOR no que me han recibido <risas> formación a través de su fundación. Dios Pero ese ya es otro tema. Quiero eh, tratar eh, con relación a, a un comunicador cubano eh, radicado en Miami, ¿verdad? Camilo, eh, de Camilo CNN. Camilo, Camilo, Camilo, Camilo, ¿Eh? Araña, araña, sí, Camilo araña. Camilo, Camilo. El que le hizo la entrevista a Leonel Fernández, ah, sí. en una exposición muy interesante de, del expresidente Fernández. Sin embargo, criticarle a Camilo oh, sí, algunos eh. aspectos que él mencionó que aparentemente desconoce. Él dice que estuvo aquí en la República Dominicana. Quisiera que me coloquen la fotografía, muchachos, de Camilo, para que la gente, para poner a la gente en contexto. Y él dijo, en Miami, en la, en la entrevista, los invito a verlo, en la entrevista de Leonel, que cuando él vino aquí en el año 2016, oh, sí a cubrir las elecciones encontró casas que los políticos le habían puesto candado para que la gente no saliera a votar eso es mentira, mentira. y eso es una vulgar mentira. Eso es, mentira, mentira eso es una vulgar mentira ese señor dijo ese que están viendo ahí en pantalla si lo no, colocan no, muchachos está sí, me está? están viendo a mí pero yo quisiera que el mate me coja la seña ustedes van a <risa> ver ahora <risa> en pantalla hubo Dale candado eh, mira hubo candados circunstanciales no eso ¿Tú sí. sabes no, cuál? no, no, no. Pero Profugio, ven acá, Profugio, pero déjame la, explicarte. Es que la déjame explicarte. No puede a, a, pero déjame explicarte, déjame darte un aporte. Déjame darte un aporte. Dale. Dirigentes uh -huh. del PLD. Sí. Se apersonaban la noche antes uh -huh. a una casita pobre de 3, 4, 5 miembros, Que votaban uh -huh. y dejaban ahí mil pesos. Uh -huh. No vayas a votar mañana. No que sabían que, que eran contrarios. A lo que yo me estoy refiriendo es de eso manera es literal. es un candado él, circunstancial. Pero eso no fue lo que él dijo. Ah, él lo que dijo fue pero te que en algunos barrios de, de, de, de la República Dominicana, en algunos barrios, porque ¿qué es el problema, la pasión política no nos puede llevar a tanto. Él dijo política? y yo invito a la gente que lo vea <risa> Yo invito a la gente que sepa... ¿Qué sabes tú de política? Tú que... has vivido la política a diario. Pero, pero ustedes me entienden. Es que así es que no podemos debatir. Yo tengo ocho elecciones viviéndola, viviéndola, trabajándola. Supongo tú que yo no sé nada, de política. Pues, viéndola, no sé nada. Yo, Tú, no tú vienes aquí con un tema... Supongo tú que yo no sepa nada es, de se política. se parece? Tú sabes a qué se parece. A una casa que se construye, que hay que hacer planos, que okay. hay que buscar especialistas, okay. que hay que hacer estudios okay. y se destruye en un segundo. Okay. Tú dices algo aquí que para poderlo arreglar lo que tú dices... Hay que coger 15 programas o 20. Bueno, vamos a esperar que desarrolle don Yerian, la antigua. Siga no, hay que esperar porque... Que fueron limpias las yo elecciones estoy, de yo la yo estoy hablando, Oiga, señora de que yo estoy hablando. estoy hablando de Camilo, que dijo que en el 2016... Pero póngame la foto de Camilo, si por favor puedo, muchachones, voy. porque la estoy pidiendo hace rato. Y Te pasamos. están boicoteando. La tengo ya. aquí, la foto de Camilo. Buenos yo días. la tengo aquí en el teléfono. Aló, buenas. Ahí, Buenos días. días. Buenos días. Adelante. Víctor Ureña, Víctor Ureña, adelante. Aquí la... Acá, la. Eh, Yayan, oye ah. hermano, ¿cómo ganó, cómo ganó Teresa Inoua en Cotuí? Yo ah. trabajo para los lados de Cotuí. Teresa oh, Inoua ganó a, ah. a Ye La Sara. ¿Sabes cómo? Eh, a base del gobierno, a base del gobierno. Oye, a base ¿Es que Sí, pero... Eh, a sí, pero no me saquen de contexto. Eso. Sí, pero oye, ya. Ajá. Es que cuando un candidato, el gobierno, se le impone... Claro. Oye, con el gobierno no puede nadie en ese caso. Ah, bueno. no, otra cosa es, una observación, Ajá. mientras que aquí en este país un, un candidato necesite 30 millones o 40 millones para poder ir como diputado, lamentablemente no vamos a tener la mejor representación eso es, es verdad, que claro, eso es verdad. Decir, te compro eso no es verdad que vamos a tener buena representación eso es así, eso es así. así, es. así es. gracias por su participación tema, muy amable tema, me, han, me, han, me han querido anarquizar el tema me han querido eh, sacar de contexto Camilo, ese que ustedes ven ahí dijo que en la República Dominicana se le colocaron candado a casa para que la gente no saliera a votar y eso es mentira, Camilo, porque de eso haber sido así hubiese sido un escándalo no solamente nacional, sino internacional. Pero y este cubano, y literal, este cubano, se, allá en Miami, se atreve así, semejante barbaridad, como si nosotros viviéramos en, en la época de la prehistoria. Eso es una, una vulgar mentira, que este país debe condenarla, porque no puede ser que un eh, carajo a la vela, y me excusan, eh, en Cuba, por allá en Miami, eh, esté tirando a nuestro país por el suelo. O sea, ¿qué es lo que él quiere dejar pero, pero, dicho con eso? ¿Que nosotros somos un país de barbarie? Mira, ya. ¿Así no? Déjame hacerte un aporte, Pero yo pose... no he visto a nadie diciendo eso ni comentando eso. Pero yo lo no estoy comentando. Por, por eso no, se quiere decir papi, que no lo el único que recogió la basura para colocarla en una posición principal ven ve, que le voy a matar tú? el gallo en la funda bueno, te voy a matar el gallo en la funda ¿sabes por qué usted no lo comentan? porque, ese, porque, ese, porque no, han aquí aquí no han visto la entrevista porque no han visto la entrevista ni siquiera no han visto la entrevista yo la he visto tú tienes y le he mandado tú tienes tú tienes que saber era cada la cosa Tito, que ese es el problema de ustedes, sí, que pero ese mismo problema tuyo. Mira que ahí tú comienzas es que no es y comienza pero y no me, escucha a nadie. Poner mi, mi punto de vista, pero yo, oye, lo, yo lo que te, te, te están diciendo los este otros. Programa, tú estás es, recogiendo, que, pero ya, ya, tú no tú puedes lo traer, traer, traer, todo lo, lo que tú para darle la cosa. Pero si yo no puedo decir aquí lo que yo quiero, entonces y que yo hago aquí sentado, mira los puntos, mira los puntos, mira los puntos, mira los puntos, mira claro, eso es lo que ustedes quieren. Loco. Ni siquiera la han visto la entrevista. Ni siquiera investigan para sentarse aquí. Entonces, no lo que a pasa es que, que no todo el es que, que viene aquí le coge toda la basura que oye por ahí. Viene a traerla Mira. como tú. Eso tú basura. eres que le dando eso principalía es a algo eso que a la palabra. Pero precisamente, eso es lo Nadie, que está indicando. Ninguna prensa le ha dado importancia pero a eso. pero Yo se la estoy dando porque está haciendo porque una crítica de nuestro país. No cómo hacer un filtro para traer aquí la cosa que interesa. Por eso, aquí yo tengo más de de tema en carpeta. Por eso es lo que yo vengo a improvisar. Más de 20 temas en carpeta eso yo. Mira, y aquí no vengo a improvisar. Mira, lo que es yo estoy haciendo es una La capacidad que yo tengo es la mía. Tú no, puedes tener la, la tuya, no, pero, la. pero bueno. revisa tú la tuya y ya sabemos que yo soy. Pero permíteme. Vamos a traer la vaina, la pero este es mi tiempo. Pero mira de una cosa, oiga, oiga. si no vas a despreciar las ideas. Óigame, por favor. Vamos haciendo un ejercicio